Así lo afirmó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana PLD en esta ciudad, Wilhelm Brito, al ser cuestionado sobre la postura asumida de la entidad política a la que pertenece la designación de la Junta de eliminar 26 provincias el voto por arrastre que beneficia a Senadores. No estamos de acuerdo con la postura de la Junta. Una parte el arrastre y otra parte no. Nosotros como partido entendemos de que... ...debe mantenerse la 32 provincia de la y si ya se, está, se va a una instancia eh, ...en desacuerdo con esa posición... ...de que 6 no lleven a Alhacra... ...de que 5 más 25 no llevan ...más 26 lleven a la ...o sea, lo que pasa es que nosotros estamos viendo el partido... ...o sea, la gente nos, lo está viendo a nivel de senador... ...a nivel de diputado... ...nosotros estamos pensando en lo que es el partido... ...los votos se le cuenta al partido... Entonces, eh, nosotros tenemos que darle fuerza a la posición del partido. Nosotros no estamos pensando en algo en particular. Nosotros creemos de que si se ha mantenido en situación y no ha habido inconveniente, eh, pues que continúe así. Esa es la cohesión nosotros y así la mantenemos. Recordamos que esta iniciativa ha creado polémicas entre sectores que se oponen y otros que apoyan la eliminación parcial del arrastre. Yoani Cordero, NTN.